Derechito al vicio, somos RS Cine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing, el testeo automático tecnológico de la nueva Coca-Cola Edición Limitada Move. La cual estreé a ustedes por Coca-Cola Creations con su versión Transformation Flavoret para todo el público argentino, para todo el público de este lado del mundillo, junto con en un parte de unboxings de los sobrecitos de la colección 27 de Fortnite Paraíso, del capítulo 4, temporada 4 para el capítulo 3, donde todavía no conseguimos al pelado del trueno, al pelado rayento, al pelado Black Adam. Así que vamos a ver cuál es la diferencia entre esta Coca-Cola de las coca colas convencionales que puedes encontrar en todos lados O de las coca colas anteriores que también sacaron en estas ediciones especiales Así que vayámonos derechito al vicio Pero, pero, pero, antes que nada que nos agradecer a los que siempre están comentando debajo de nuestros videos Muchas gracias a todos ustedes, ahora sí Empecemos, empecemos, empecemos viendo qué, qué hicimos en esta semana, ya comenzamos febrero, ya sobrevivimos al día de San Valentín, ¿Qué hicieron ustedes durante estos días? Bueno, bueno, bueno, nosotros estuvimos en varias quests peligrosas, en varias quests mercenarias, y entre esas cositas nos encontramos, nos conseguimos... Un nuevo Pokémon, un nuevo Pokémon para acompañar a nuestros llaveritos anteriores Ya viste en los videos anteriores que conseguimos un Sunlash También habíamos conseguido un LX también Y dentro de esta Pokébola está nuestra última pequeña adquisición Ah, estaban compartiendo piso, estaba un DNN y un pequeño, es un pequeño Dragonite, obviamente, está lastimadito, pobrecito, le falta una antena, pero adopta, no compres los Dragonites. Es hermosillo de la primera generación, uno de los pequeños dragones que te podías encontrar en Pokémon Red, Pokémon Blue y Pokémon Green. Pero sí, muy copado y muy copadiño lo sumamos a nuestra pequeña colección de gallapones clásicos de Pokémon y también también también estuvimos viendo películas agregamos un par de películas agregamos un par también de mangas a nuestras colecciones semanales y a ver si lo podemos encontrar ahora mismo a ver si lo encontramos ¡Fua! encontramos hombres de negros 3 la tercera parte la tercera y final parte de la saga original de hombres de negros con el grosísimo de Tommy Lee Jones, con Josh Brolin y también con Will Smith obviamente protagonizando este último, esta última película con viajes temporales con cositas muy locas que te digo, cierra el círculo de hombres de negros aunque lo vemos ahí ya bastante eh, añejado al Tommy Lee Jones te digo, es una película que lo disfrutas bastante, lo disfrutas un montonazo y en su edición de DVD tenía un par de material extras pero, pero, pero, pero te digo Es un golazo total para verlo de noche Después nos encontramos con otro clásicazo, Iron Man 3 Iron Man 3 también La tercera parte Es que ¿Qué pasa con las trilogías? La tercera parte de la saga de Iron Man, la cual comenzó el MCU, el universo de películas de Marvel en el cine, pero pero pero con un montón de giros un montón de giros que hicieron que fuese una burla eterna a lo que fue Iron Man, a lo que son sus villanos, pero a la vez también era una especie de burla a lo que estaba sucediendo en Estados Unidos con este tipo de temáticas, querían hacer una comedia navideña para no volverlo un poco sombrío todo lo que pasa entre Stark y el Mandarín El Mandarín al cual encontraremos en películas más adelante Como en la película de Shang-Chi pero, pero bueno, entonces nuestra cacería de la semana Tuvo algunos manguitas que vamos a estar viendo a lo largo de estos días Tuvo un par de Pokémones como el glorioso Dragonite qué lindo que sos Dragonite y ahora sí, vamos a ver, vamos a probar la nueva Coca-Cola Move Limited Editions Que algunos dicen que está asociado con Rosalía, con la cantante Rosalía Vamos a ver que primero los colores que eligieron es un color ahí rosado pero bien al estilo Fluor Es un pastelazo Fluor, este rosado, y el otro lado bien negro Con acá un estilo así medio, medio como guau, como si fuese marcadito del Coca-Cola ahí en blanco con algunas caritas felices, corazones, mariposas, cruces de piratas y algunas estrellitas ¿Cuál es la temática la transformación? La transformación del sabor, la transformación musical, la transformación de la vida Un montón de transformaciones, pero ¿a qué sabe? A ver, sabe a bebida sin alcohol dietética, clasificada de extractos vegetales Con sabor especiado, o sea, supuestamente vas a ver a Coca-Cola... Coca-Cola Cero, porque están tratando de venderte el acero sin azúcar. Como de lugar. Pero bueno, sabe Coca-Cola Cero. ¿Y ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene Will Smith? A ver, tiene agua carbonatada, colorantes aromatizantes, edulcorantes, aspartamos, sucralosa, con de benzoato de sodio, acidulante regulador, cafeína, fenilceturoninos. Y no te dice el sabor, no te dice el sabor, es una sorpresa total No te dice, dice que tiene cafeína, pero no te dice cuál es el sabor, reciclame te dice Pero cuál es el sabor especial, entonces lo vamos a probar Pero algo interesante que también van a poder encontrar en la página web Porque esta latita, esta latita tenía que tener un código QR Tenía que tener un código QR, por ejemplo, en la lata que ya habíamos visto Que ya habíamos visto de Marshmallow Vos podías ingresar a una aplicación, había otra para meterte en el metaverso, había otro para customizar tus avatares Y otro que tiene un playlist de música según tu estado del ánimo Una locura total, tenías la Coca-Cola Zero Sugar Bite que era la primera que te presentaron La Starlight, que no la probamos en Argentina acá, la O que la blanca La Dreamworld, no me acuerdo, la Soul Black. Y había una que era la, ga la Gamer, la Gamer que era para parajueguistas, para jugadores online Así que hay que ingresar a coca-cola.com.ar es Creations The hub, para ver qué sorpresas tiene. Pero vamos a echarle un sorbazo. Un sorbazo, vamos a probar el sabor de esta mega coca. Después de eso, abriremos un par de sobresiños. Es como si le hubiesen puesto frutilla. Es como si le hubiesen puesto frutilla a la gaseosa. Y vamos a, vamos a echarle otro sorbazo más para saber a qué sabe. Y para nuestra sorpresa, para nuestra super sorpresa, sí. Tiene sabor a frutilla, a Coca-Cola y a café. O sea, es Coca-Cola cero con café, con un poquitito de café y frutilla. Es un sabor no desagradable, un sabor bastante rico, bastante copado para tomar frío. Pero sí, pero sí, sí, sí, es rarísimo. Este es el sabor Move, entonces, el Limited Editions de transformación. Vamos a ver qué más nos puede ofrecer esta latita Pero bueno, ahora sí. Vamos al unboxing de los sobrecitos Me gusta, me gusta que combinen sabores Me gusta que hayan más sabores de Coca-Cola Pero lo más lamentable es que utilicen todas las latas con Coca-Cola cero O sea, le quitan el azúcar, le quitan el poder Y hablando de poder y de azúcar Vamos a ver si nos llega el poder del pela Del pelado de trueno Ahora vamos a abrir... Oye oh, ahí ya se ve una partecita Ya se ve una partecita del sobre Me acuerdo cuando antes encontrabas 6 a 4 cartas por sobrecitos Pero ahora tenés 5 y uno oh, oh, oh, oh. Arrancamos con una buenísima Esta no la teníamos Esta no otra versión de Spider-Man, pero es una versión modo nocturno. Es una versión ahí, mirad, tridimensional. Negra y dorada. Es el Spider-Man con 950 puntos de tecnología, 950 puntitos de ataque. y unos 600 de resistencia, ¿no? Me encanta, me encanta. Y con el, las barras flor del fondo, es lo más. Lo vamos a meter en nuestro masito de Spider-Man. Seguido de... Lo tenemos al Exo Strangers. Al Exo Extraño Tipo tijereta ahí arriba Con 950 puntos de tecnología Igual que Spider-Man Junto con 920 de ataque y 630 de resistencia Lo tenemos ahí Misterioso, extraño y encapuchado Seguido de... ¡Uh! Esto sí que es pura suerte Esto sí que es pura suerte Para que vean que los Spider-Man Aman a los Deadpools Dos Spider-Man en el mismo sobrecinio Dos Spider-Man, los dos tipo puños, los dos ahí brillantes ¡Qué locura! Oh, por la siguiente carta, vamos a ver porque esto ya es como ¡oh! demasiado La siguiente carta es el ala delta Kudle Chrysler Kru El Kudle, que es ahí, todo fue el pudito de la osita ferpuda La tenemos con 887 puntos, va, 885 puntos de tecnología Tipo tijeras y tiene un valor de 1.900.000 y por último, en este solcito tenemos a la Pepper Thorn. La tenemos ahí, a la Pimienta Thorne. Con 945 puntos de tecnología y 900 puntos de ataque. Tenemos a la Colorada ahí con Galera, muy copada. Y tenemos a. Esperen que. Me van a odiar, me van a odiar por eso, pero está sin defecto, Está sin defecto la Coca-Cola Boom. Me estoy transformando en. ¡Me estoy transformando en un Hulkbuster! ¡Claro que sí! ¡Solo por hoy! ¡Wow! ¡Vamos por el siguiente sobrecito! ¡Ya tuvimos dos Spider-Mans en el mismo! ¡Qué locura! Vamos a ver, vamos a ver el siguiente. ¡Ta, ta, ta, ta! A ver, ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! a ver, a ver si existís, pelado. Tenemos el Fuss Fetty Cake. Tenemos el fuss Fetty Cake que es un pastel ahí de 5 añitos con 870 puntos de tecnología, tiene más años que una serie de comedia, <ríe> una serie de animación. Después tenemos el Rose Light Daggers, las dagas ahí muy copadas, con 810 puntitos de tecnología, atraviesan con de todo tipo, puño, seguido de Mirá, el pick me up, un pasito de baile, donde levantas a tu osito, levantas a tu osito con este baile con 795 puntos de resistencia, tipo palmas, seguido de, hablando de tipo palmas tenemos al rey de las palmas, el sinister glare, el cara de mano, el manuelo, el manolete, tipo trijera con 990 puntos de tecnología, 800 de ataque, 710 de resistencia, y por último tenemos... El Pico Cypher Scimitar, el Cypher Scimitar es una espada bien asesina, con 970 puntos de ataque, 680 de resistencia y 850 de tecnología, está bastante copado, aunque con un fondito bastante claro. Por lo visto, muchas de estas cartas no nos salieron anteriormente, no nos salieron en las últimas tandas de, la, de los sobrecitos de Fortnite, pero, pero, pero, puede ser que estas pertenezcan a una segunda tanda que no se habían impreso al principio. Tiene mucho sentido. Y por este lado tampoco habíamos tenido a Pepper, sí. Pero a estos tres, a estos tres tampoco nos habían salido. Así que son como nuevas cartas por ahí de las que nos faltaban de esta colección. Grande el Spider-Man, grande el doble Spider-Man. Juntos ahí volví a hacer Deadpool. Juntos en el mismo sobrecito. Ahora sí, somos el y esperamos que esto te haya informado, entretenido, hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión, yéndonos siempre al Cocavicio. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor. Feeling like a little kid. I'm still standing after all this time. Picking up pieces of my- <laughs>